el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Antes de empezar voy a saludar a JPRM4 y a EricMT2 que han dejado comentarios en los videos. Si quieres que te salude, deja tu opinión en la caja de comentarios. En el fútbol hemos visto todo tipo de agresiones contra el rival, insultos, codazos y patadas entre muchas otras, pero ninguna como la de este jugador del fútbol turco. Se llama Mansur Kalar y juega para el Ahmed SK de la segunda división de Turquía. Este jugador saltó a la cancha con una cuchilla en la mano y mientras pasaban los minutos iba realizando cortes a sus rivales, pinchándolos, cortándoles las manos o la cara. Pese a que los jugadores del Sky Sport le reclamaron al árbitro no se pudo comprobar nada durante el juego y por eso no se le sancionó. Probablemente ahora que se tienen los videos el jugador de 33 años pueda ser suspendido. ¿Cómo crees que debería ser sancionado? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado